hola hola bueno muchas gracias por la presentación mi pregunta sería con el tema de la pandemia lo que estamos viviendo a nivel global cierto uh -huh. las madres me han compartido harto de que eh, sus hijos están teniendo obviamente esta ansiedad, ¿cierto? De estar, eh, bueno, en este caso en el contexto de, de los niños no que están en la escuela donde yo trabajo, gracias a Dios tienen harto espacio, tienen harto patio para poder correr y todo pero igual tienen como esa ansiedad, ¿cierto? Esa falta de ritmo, de rutina y están comiendo mucho, tienen como un hambre voraz entonces te quería preguntar cómo pues, ellos pueden canalizar esa ansiedad que se eh, ve reflejada en la comida y cómo se podría canalizar, como algún ejercicio. ¿Qué, qué nos está pasando? Nos está faltando mundo de lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Eh, de alguna u otra forma se han privado eh, los ritmos que teníamos externos y entonces ahora tenemos que llevarnos a los ritmos internos. Claramente va a depender de la época eh, eh, del en lo que en el que esté el niño, pero el infante, ¿qué es lo que pasa? estoy comiendo de más, ¿por qué? porque estoy eh, compensando mundo, digamos, ¿ya? Eh, dentro de, de, nosotros podemos guiar rítmicas en casa para poder apoyarnos dentro de esto que está aconteciendo y también eh, yo eh, digo no podemos privar a los infantes eh, tanto de movimiento. Entonces, también dentro de las rítmicas, ideal que pongamos cosas que nos permitan liberarnos. ¿Ya? Saltar hasta tocar el techo. Eh, hay cosas que tenemos a mano. Podemos pintar en la acuarela. La acuarela me va a traer hacia los pensamientos también. Podemos trabajar eh, o apoyarnos en pequeñas macetitas de tierra, que eso también me va a ayudar a drenar. Desde, el antropo, desde también lo que es la antroposofía ahora, batir la cuerda, saltar la cuerda está recomendado para liberar hacia tierra también estados tensionales entonces dentro ya de esos tips entender que están comiendo de más porque eh, estamos eh, por un lado con la sociedad no, no hay mucho que hacer por el otro lado con la ansiedad y por el otro lado porque eh, requerimos de mundo entonces también podemos apoyarnos hacia el mundo interno, también podemos guiarnos hacia allá. Y también podemos compensar con eh, más juguitos, más eh, a los niños normalmente les gusta harto eh, la, la infusión de camomilla, por ejemplo, que no requiere endulzamiento, que, que no me va a generar mayores lesiones tampoco. Ya, entonces, y, y la camomilla también me apoya, es algo que podemos conseguir en casa, porque yo también estoy ahora en, en, en un tiempo en que normalmente eh, doy más eh, elementos que podemos tener en casa o que son fáciles de conseguir que, que niveles o remedios medicamentosos al, al por mayor independiente que sean antroposóficos, sobre todo también por, por el tiempo que estamos Estamos vivenciando, pero eso sería como mi eh, apoyarnos con musicalidad, apoyarnos eh, con euridia, apoyarnos con lecturas. Eh, tenemos hartas herramientas dentro de la antroposofía para apoyarnos. Y también hacernos cargo de que este es un tiempo de mirarnos, de mirarnos internamente, de mirar a nuestro núcleo, de mirar a quienes nos conforman, de conocernos de reinventarnos, que está súper de moda la palabra, pero es real. ¿Qué humanidad queremos tener? En nuestra misión también crearla. Entonces yo siento que va desde ahí. No sé si si apoya tu, tu, tu interrogante. Sí, muchas gracias, te vas a